¡Jimena! ¡Jimena! ¿Quién va? ¿Quién va? Eso no es de tu incumbencia. Dile a tu ama que un corazón enamorado espera ansioso ver su rostro divino. ¿Es que ¿Acaso queréis que me manden a zanjar? Ah, ah, no estaría bien que la babucilla abra la puerta a quien te quiere deshonrar la casa. No hay deshonra tal, si el que habla, él es el amor por boca de enamorado. ¿Y acaso el amor va a de las joyas de mi amo? Llamad a Jimena Presto si no queréis que vuestro amo se entere que en cada viaje al mercado les hisáis 20 maravillas a cuenta de vuestro bolsillo ni que vais vaciando la cesta de vianda para llenaros la tripa con las mejores frutas y las cecinas que se os antojan. Por caballeros, que en realidad no sé de qué habláis. Bien sabéis lo que refiero si no queréis que corra de boca en boca y os larguen de esta casa, llamad a Jimena Presto, Y aquí bajo su balcón la espero. ¿Pero quién llama a mi balcón de esa forma tan imperfectiva. Un corazón enamorado. Un hombre al que vuestra mirada prendió las llamas del amor, no se apaga ni con fuego ni con arena. Por Dios, caballero, ¿pero qué locura decís. ¿Acaso no veis que soy una dama honrada? Que dejo el honor de mi padre y de mi familia. Y que me debo las armas que en ese escudo a las puertas veis. Os lo ruego. hasta ahora. Y no comprometáis más a este alma. Damas mía, poco os puedo ofrecer. No tengo riquezas ni palacios. Ni no soy hidalgo. Nada lo ansían los hombres codiciosos ni los caballeros. Solo puedo ofreceros mi persona, lo sabéis, como esclavo, como enamorado y como amante. El amor que os profeso es puro. ¿Acaso no sentís también en vuestro corazón las llamas de este amor? Decidme que Cupido no señaló con la misma flecha con la que hirió mi pecho. Y acabas con este sufrimiento. ¡Callad! Sabéis muy bien que mi corazón palpita. No escucho palabras de vuestros labios. Oh, que siento en mi pecho saliva con vuestro aliento. El calor, el calor sube a mis mejillas. El aire me falta cuando estáis lejos, y aún más cuando estáis cerca de mí. Mis ojos brillan cuando pienso en vos, y mirada me turba, y no, no me olvida. Sabéis también que mi padre nunca consentirá que un campesino pierda esta casa, y se despose con su hija. Somos las ames que jamás cruzarán su vuelo. Yo, yo vivo en esta jaula de piedra y hierro, y vos, os libres, sin dar cuentas a nadie de vuestras pasiones. ¿Acaso puedo ocultar lo que siento por vos? ¿Acaso hay alguien en este desdichado mundo que pueda domar los bríos del corazón? No me pida tal cosa, Jimena, pues no puedo complaceros, ni quiero tratar de olvidaros. Pues está en mi sentimiento, que acaso muera si alguna vez dejara de amaros. Por favor, de mi corazón, desistí, luchar contra el mundo. En el mejor de los casos, él, encarcelada en una cárcel oscura y húmeda. Y ella, ella encerrada en un convento, separándose por vida, rodeada de, de 30 guardianes que me vigilarán día y noche. Hasta que Dios me lleve. No habrá tal, Jimena. Vayámonos, vayámonos a donde nadie conozca nuestro rostro, no nuestro linaje. Yo trabajaré la tierra desde el amanecer hasta que la luna asome. Y vos, vos cuidaréis de nuestros hijos. Viviremos una vida sencilla, sí, pero seremos felices, siempre juntos, siempre queriéndonos, sin nadie que nos impida nuestro amor. Sí, en verdad no te acuerdo si no sabéis bien lo que ocurrirá. Bien llegados al buscar que no os apresarían a ambos. Sabéis muy bien que las manos de mi padre se extienden más allá de los límites que conocéis. Prefiero morir en el intento que renunciar a vos. vos os casaréis con una campesina buena y limpia dará como bien merece. yo, me, me casaré con quien disponga mi padre. Ese es nuestro destino, Rui. Destino cruel, que se burla de esta pobre alma desdichada Pero no, basta, ¿sabes? y mi corazón hasta la eternidad. Siempre tiraré por vos mientras tenga aliento. Que cuando sea en la iglesia o tras mi ventana, Sentiré el fuego que entendéis en mi interior. ¿Acaso Luis? Dime. ¿Vos os olvidaréis de mí? No, dama mía. Jamás podré olvidar vuestro rostro, vuestra mirada, vuestros labios, vuestra dulce voz. Y rogaré cada día para que Dios nos permita estar juntos en el cielo. Y allí permanecer por siempre, como uno solo, hasta la eternidad. Vámonos pues. Digamos, pues con la promesa de un amor imposible Separado por nuestro cemento. Pues, pues la lucha es imposible Que lucharíamos Contra muros de piedra Contra todo Incluso con nuestra fe Dejaré al menos un recuerdo como el que viví feliz Algo que me rememore a vos cada día De mi miserable vida Nada puedo negaros ya Puesto que tan grande es el sacrificio Un beso ¿Un beso? ¿Un beso pedís? ¿No quedáis cortos? ¿Qué es un beso? Ha cambiado una vida de sufrimiento. Ciertas en verdad ¿Qué el precio de la penitencia no está pagado con un simple beso. ¿Hace veis Sí. Esperadme aquí. Oh, cielos, aún soy afortunado. Ya me quieren. Ella será siempre mi dama, aunque no estemos juntos. Conoceré a muchas, pero ninguna podrán igualarla. Su rostro. Su mirada. Sus labios. La manera en que se mueve. Se me ha Es un de mis días. Con este beso ¿Ves? se llama Promesa de un amor imposible. Guardarnos el mundo. y el Lo prometo. Sí, sí. Adiós. Un beso, de todas. ¿Acaso es un sueño, ¿Cómo oh, es una pesadilla, ni no pesa. Un amor correspondido pero imposible. Una vida que me espera llena de recuerdos, que nunca existieron. Junto a un marido al que nunca querré. Pero ese es mi destino. Obedecer y callar mas mi pensamiento siempre estará junto al ser amado, volando libre por Paloma y que da puertas al viento de cuanto le place. Nunca te olvidaré, Luis, nunca, al fin de mis días, guardaré este beso como promesa de nuestro amor, hasta que el cielo nos acoja y nos unas a la eternidad.